Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 1805 de la noche para hoy sábado 6 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Dinamarca descarga la aplicación Paga Todo. Regístrate, recarga y juega Chance Maxi, Chance Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario. Y dale un chance a todos tus sueños. Pendientes apostadores. El resultado ganador es 7... 8, 7, 5. Verifiquemos el resultado. 7, 8, 7, 5. 78, 75. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y juegues siempre. Ya se le gane, paga todo. Paga todo, para todo. Feliz noche.